Como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación, quiero desearos muy felices fiestas y que este 2018 venga lleno de innovación para esta carretera con la que estoy comprometido y que nos ayuda a vivir mejor.